Hola. Años sin hacer material para YouTube y la verdad hay muchas razones por las cuales no he hecho material para esta plataforma, pero he llegado a un momento en el que digo o lo hago o exploto. Meses enteros en el 2019 no hice ni un video y ustedes disculparán estoy aquí en mi computadora en este preciso instante Estoy haciendo material después de más de un año prácticamente Bueno he hecho material para YouTube pero nunca dio la luz pública Por tal razón y porque ya es material vencido Me he dado a la dicha de hacer estos relatos que, pues van a hablar un poco de lo que hice durante mi ausencia en esta plataforma. Es complicado, ha habido muchísimos cambios. Por ejemplo, iba a subir el unboxing de esta, bueno, el unboxing de la GoPro si sí lo van a ver próximamente, pero también eh, se perdieron de muchas cosas, como por ejemplo, iba a subir el video del descubrimiento de la base Scouts de Michoacán del 2019. Pues que ya no tiene nada de chiste. Obviamente voy a hacer la publicidad, obviamente la tienda Scout Nacional cada que compre, eso que ni qué. Pero también voy a hacer material referente a todo lo que acontezca en mi vida Scout. Todos se han perdido, la verdad. Todos se han perdido. Este... ¿Qué más puedo decir? Van a verlo ustedes con el paso del tiempo. Estoy arreglando mi cuarto, es un reverendo desmadre. Porque la idea que tengo es hacer material desde aquí, desde mi cuarto Desde aquí contarles, obviamente ya no voy a subir videos O voy a subir videos con segmentos, con algunas cosas, ¿no? Pero a lo que voy La principal razón por la cual no estuve haciendo videos durante este tiempo Creo que ya hace un tiempo lo expliqué en el segundo video o tercer video, no recuerdo bien Del por qué no hacía material para YouTube constantemente Y es por la demanda de trabajo a la cual estoy sometido o trabajas o te mueres. Prácticamente así es la vida. Asimismo, también agregamos que me la vivo trabajando y me la vivo ocupado en el 90% de mi tiempo. Y la verdad, no tengo tiempo, literal, para estar en YouTube. No tengo tiempo para sentarme frente a mi computadora. Frente a mis cámaras y decir aquí estoy, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. No estoy en mis facultades a veces para hacer material para esta plataforma. Tengo material de sobra. Y pues obviamente. No van a ver mucho. O sea, tal vez suba uno que otro. Y platique relatos de cómo me la he pasado. En algunos videos que supuestamente. Yo tenía pensado hacer para ustedes... Por ejemplo... Viaje a la Ciudad de México... Por ejemplo... Este... La Flor de Lis del año pasado... El Tapatón del año pasado... Hice material... Mas no dio la luz pública... Por obvias razones... Trabajo demasiado... Y no tengo tiempo para ello... Para esto... Me he dado la dicha... De hacer este material... Y ahorita que estamos en contingencia... Por lo cual les sigo pidiendo... Que no salgan de sus casas... Por favor... Es para esto este este video, ¿no? Este material. Y, así, y si ves que no estoy viendo la cámara, es que estoy enfrente de mi computadora. Obviamente tengo la cámara abajo de la pantalla y estoy viendo todo lo que no, todo lo que no, todo lo que no dio la luz. O sea, si sí debió haber dado la luz, es muy difícil que lo suba ahorita. ¿Por qué? Porque son archivos que tal vez iban a dar, y están, pero están vencidos. Eso es lo malo. Eh, que no pueden dar a luz en un ratito, ¿no? O sea, tengo videos de eventos, tengo videos de los scouts, tengo videos de mis vacaciones, tengo videos de todo. E incluso el último que subí fue un video de Navidad del año 2018 para 2019. O sea, vean qué tan retrasado estoy en mis cuestiones de material. O sea, es difícil hacer todo esto, es muy complicado. Obviamente si sí me voy a poner ahorita Voy a intentar más bien ponerme al pedo Ponerme trucha, ponerme al tiro Porque Es demasiado material y tengo que Dedicarle muchísimo tiempo Ahorita que tengo chance, ahorita que estoy Descansando en casa, ahorita que estoy eh, Con la contingencia Tal vez si sí tenga un poquito de tiempo para hacer este material Vamos a ver cuánto Y pues seré constante Obviamente todos estos relatos Son posteriores A todo lo que a todo lo que ya pasó, ¿no? Pues, era más que nada para eso este video. Espero que dentro de pronto. Y si la situación está igual. Y sigo quedándome en casa, como lo han pedido. este Sigue ocurriendo. Obviamente voy a tener chance de subir material a la plataforma. Obviamente todas las noches voy a contarles los relatos. Y van a pasar fotos constantes en... En los videos para, Y fragmentos de videos Porque obviamente no podemos poner este mucho Porque pues ya pasó lo, lo que pasó pasó ¿No? Y pues a continuación Pues lo que me queda es Invitarlos a que se sigan Quedando en este canal No ha muerto Sigue vivo Ustedes quédense aquí este Y pues próximamente van a ver material O sea, prácticamente ya que tengo algunas experiencias vividas ya no es necesario leer como teleprompter ya no es necesario este checar este o ponerme nervioso no porque prácticamente estoy frente a ti y también enfrente de mí estoy viendo las fotografías y voy viendo los momentos que ya pasaron en su respectivo momento no así que no pierda nada con suscribirse este voy a contar las historias así como estoy ahorita este, sentado En mi cama, frente a ustedes Aquí tengo la computadora Y voy a contar relato referente A todo lo que ha pasado Así que, invito a una vez más a suscribirse Denle like a este canal este, Compártanlo Se va a poner chido el ambiente Y pues todo esto va a pasar Mientras esté en cuarentena Porque tal vez cuando termine todo este desmadre No hay otra Voy a tener que volver a la chamba Y la actividad de este canal será casi Casi nula. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.